Bien, en este primer ejemplo vamos a ver cómo crear el efecto de distéresis, el efecto de histéresis es interesante cuando tenéis que hacer el control de procesos que son lentos, en los que tenéis que superar un determinado valor para poder desconectar una señal y para volver a poder conectarla, este valor tiene que bajar hasta un cierto umbral para poder volver a, a conectarla como decía, vale, pues mirad, esto es lo que hemos en realidad programado aquí, simplemente que bueno, pues estamos utilizando el potenciómetro a 0 como la señal de entrada y el pin de 12 como la señal que activamos y desactivamos. Bien he subido el código ya a la placa, vamos a pasar un momento a la cámara cenital para que veáis cómo funciona. mirad el potenciómetro ahora mismo está en una posición intermedia, vale, entonces tendríamos que superar una posición para que leyera el valor 2000 para poder leer, el, activar el LED, vale, con lo que si desplazo el potenciómetro lo voy aumentando, hay un momento que se activa en este caso, vale. Ahora para poder desactivar tendré que bajar hasta los 800. Quiero decir que si lo muevo un poco, fijaos cómo no se apaga, vale. Aquí lo he exagerado bastante para que tengo que bajar hasta los 800 aquí, ¿lo veis? Y se ha apagado. Y ahora yo podría volver a desplazarlo un poco y no se activa. Tiene que superar de nuevo los 2000, ¿vale? Un poco más para poder activar. Bien, muchas gracias.